Hoy leemos el cuento de Hermann S. Los dos hermanos. A pesar de que parece que se escribió como un cuento infantil, yo no puedo verlo así. Es tal la cantidad de detalles, tales las descripciones, tanta la fantasía y en total la imaginación y la forma de escribir del Premio Nobel de Literatura, sin obviar... La buena traducción, que cuando lo leo me parece para niños, pero también para adultos. Espero que te guste y ya damos comienzo. Los dos hermanos para Marula. Érase una vez un padre que tenía dos hijos. El uno era hermoso y fuerte, el otro pequeño y contrahecho. Por ello despreciaba al grande al pequeño. Esto no le gustaba nada al menor y decidió emigrar lejos e ir por el mundo. Cuando hubo caminado un trecho, se cruzó con un carretero y al preguntarle dónde iba con su carro... Le contestó el carretero que tenía que llevar a los enanos sus tesoros a una montaña de cristal. El pequeño le preguntó cuál era esa recompensa. La contestación fue que en pago recibía algunos diamantes. Entonces el pequeño tuvo ganas de ir también a donde estaban los enanos. Por eso preguntó al carretero si creía que los enanos le admitirían. El carretero dijo que no lo sabía, pero llevó al pequeño consigo. Por fin llegaron al monte de Cristal y el guardián de los enanos recompensó ricamente al carretero por su molestia y le despidió. Entonces se lo dijo todo. El enano dijo que le siguiera. Los enanitos le admitieron de buena gana y llevó desde entonces una vida espléndida. Ahora veamos lo que pasó con el otro hermano. Este, durante mucho tiempo, lo pasó muy bien en casa, pero cuando se hizo mayor tuvo que ser soldado e irse a la guerra, fue herido en el brazo derecho y tuvo que pedir limosna, así llegó el pobre también una vez a la montaña de cristal y vio allí un hombre contrahecho pero no sospechaba que fuera su hermano, mas éste le reconoció enseguida y le preguntó qué era lo que deseaba. —¡Oh, señor! Estaré agradecido si me dais una corteza de pan, que tengo mucha hambre. —¡Ven conmigo! —dijo el pequeño. Y entró en la cueva cuyas paredes refugían de diamantes puros. —Puedes tomar un puñado de ellos si eres capaz de desprender las piedras sin ayuda —dijo el pequeño. El mendigo intentó con su mano sana desprender algo de la roca de diamantes, pero naturalmente no le fue posible. —Entonces —dijo el pequeño—, tal vez tengas un hermano. Te permito que él te ayude. El mendigo rompió en llanto y dijo, «Ciertamente antes tenía un hermano pequeño y contrahecho como usted, y tan bueno y amable, él seguramente me habría ayudado, pero yo le eché inhumanamente de mi lado, y hace ya mucho tiempo que no sé nada de él». Entonces dijo el pequeño, «Pues yo soy tu pequeño». No sufras más privaciones. Quédate conmigo. Que entre mi cuento y el de mi nieto y colega existe un parecido parentesco no es seguramente ningún error de apreciación del abuelo. Un psicólogo vulgar acaso interpretaría los dos ensayos infantiles de este modo. Cada uno de los dos narradores habría de ser identificado con el héroe de su cuento, y tanto el piadoso muchacho Pablo como el pequeño contrahecho se inventan un doble cumplimiento de su deseo, o sea, en primer lugar, recibir una cantidad masiva de regalos, sean juguetes y libros, o toda una montaña de piedras preciosas y una vida regalada con los enanitos, o sea, con sus semejantes, lejos de los mayores adultos normales. Más allá de ello, se atribuye a cada uno de los narradores de cuentos poéticamente una gloria moral, una corona de virtudes, pues compasivamente da su tesoro al pobre, lo que en realidad no habría hecho ni el viejito de diez años, ni el mozuelo de diez años. Será cierto. Así. No quiero hacer objeciones pero también me parece que el cumplimiento del deseo se realiza en la región de lo imaginario y del juego. Por lo menos, de mí mismo puedo decir que a la edad de diez años no era ni capitalista ni comerciante de joyas, y que con seguridad aún no había visto nunca sabiendas un diamante. En cambio, ya conocí algunos cuentos de Grimm y tal vez también a Aladino y su lámpara maravillosa, y a la montaña de piedras preciosas. Era para el niño menos la representación de riquezas que un sueño de inaudita belleza y poder mágico. Y singular me pareció también que en mi cuento no aparezca ningún buen dios, a pesar de que en mí hubiera sido probablemente más natural y más real la alusión que en mi nieto, que sólo en el colegio había llegado a tener curiosidad por él. Lástima que la vida sea tan corta y esté tan sobrecargada de obligaciones y tareas de, de actualidad, aparentemente importantes e indispensables. A veces por la mañana no se atreve uno a levantarse de la cama porque sabe que la gran mesa de despacho está todavía colmada de asuntos sin despachar y que durante el día el correo lo duplicará. Si no, aún se podría hacer algún que otro juego divertido de meditación con los manuscritos infantiles a mí, por ejemplo. Nada me parecería más interesante que una investigación comparativa del estilo y de la sintaxis en los dos ensayos. Pero para juegos tan atractivos no es nuestra vida lo bastante larga. Al fin y al cabo... No estaría tampoco indicado perturbar tal vez el desarrollo del 63 años menor de los dos autores por medio del análisis y la crítica, pues es el menor según las circunstancias, puede llegar todavía a ser alguien, pero no así el viejo.